Bueno, ¿qué tal amigos seguidores del día? Estamos desde el paso deprimido del cantón Quevedo. En estos momentos, el, obreros, trabajadores de la municipalidad de Quevedo se están realizando los correctivos necesarios a los grandes baches que se habían originado ya hace algunos días en esta arteria vial. Así que mucha precaución, estamos informando para ustedes ya que este paso deprimido está totalmente cerrado al tránsito hasta que los trabajos finalicen. Ya hace algunos días nosotros veníamos ya informándoles y habíamos manifestado a través de la prensa a las autoridades competentes que eh, puedan eh, solucionar este problema de los baches en el paso deprimido se habían originado algunos baches al ingreso y a la salida de este paso deprimido, lo que provocaba que los vehículos también tengan desperfectos mecánicos y había muchas quejas referentes a este tema ¿no? por acá vemos también que ya han levantado la carpeta asfáltica para ya hacer eh, la reparación para ya colocar un nuevo material y bueno nuevamente quede habilitada esta arteria vial, vemos por acá también que que se ha levantado, hay un agujero que se ha levantado, bueno, la carpeta, la carpeta asfáltica, como les había indicado, y ya se van a colocar una nueva. Bueno, aquí vemos en imágenes cómo está el asfalto, está como en tierra, y vemos por acá... Y bueno, vemos por acá que, que está muy cerca, no muy cerca de la tierra y podría ser uno de los motivos de que se hunde rápidamente y pues se originan estos, estos baches estos baches continuamente. Les digo porque hace un mes también nosotros reportamos que se habían registrado baches en esta, en esta arteria vial, en este paso deprimido habíamos ya hecho el llamado a las autoridades competentes e inmediatamente, eso sí fue de inmediato como al día siguiente, pues ya las maquinarias se encontraban en el lugar haciendo los trabajos respectivos, así que haciendo los correctivos. Acá también vemos que se han levantado pues y están haciendo los trabajos aquí ya están las maquinarias también haciendo el trabajo, parece que han levantado toda la carpeta asfáltica, van a hacer el relleno y van a colocar una nueva carpeta asfáltica aquí a la salida del paso deprimido por la vía Quito, ¿no? estos son los trabajos que se están desarrollando y por el momento pues va a estar cerrado el tránsito en este, en esta, en este paso deprimido lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre gracias a Dios pues se han tomado los correctivos a tiempo, ya han existido como les habían manifestado algunas quejas de los conductores de buses urbanos, los conductores de vehículos particulares, quienes indicaban que los baches pues provocaban desperfectos en sus vehículos, muchos de ellos recién habían salido de la mecánica, incluso salían, decían, y bueno eso les, les costaba 300, 100 200 dólares arreglar parte del vehículo de, la, de, de bueno de lo que se dañaba ¿no? los amortiguadores y todo eso ...entonces eso amigos es la información... ...por acá vemos que se ha hecho presente también... El, ...las autoridades... Vemos por acá ...el director de obras públicas del municipio de Quevedo... ...también está presente... ...y bueno los trabajadores... ¿no? ...parece que va a ser un, un trabajo que va a demorar unas horas... ...porque han levantado pues toda la carpeta asfáltica... ...parece que van a hacer el relleno... ...van a colocar una nueva carpeta asfáltica... ...y esperemos que esta vez ya sea definitiva... ...para que ya no existan estas problemáticas... ...esta es una arteria vial muy transitada... No solo transitan eh, vehículos particulares, taxis, sino que también aquí transitan vehículos eh, interprovinciales. Sabemos que no hay, no, no, está, la, no está el permiso ¿no? para que puedan circular vehículos pesados. Sin embargo, hemos visto que hay eh, vehículos, hay conductores que hacen caso omiso sin embargo, pues ocupan esta arteria vial, pese a las indicaciones que están dentro de, de aquí de las señales de tránsito. Es la información, amigos, seguidores de al día, precaución. Así es, amigos, como les indicaba, es la información que tenemos. El paso actualmente está cerrado hacia el centro de la ciudad. Aquellos que vengan desde la vía Buena Fe, pues van a tener que circular directamente por la vía Walter Andrade, a la avenida Walter Andrade, van a tener que circular y buscar, buscar este, algunas calles alternas para poder salir al centro de Quevedo. Por el momento está cerrado el paso hasta el centro de Quevedo en el paso deprimido de aquí del Cantón. Así que es la información, tomar mucha precaución al momento de salir de su vivienda y también recordarles que esta arteria pues por el momento se encuentra cerrada. Por acá están realizándose los trabajos. Vemos la carpeta asfáltica, está muy cerca de, del material de la, del lastre. Y bueno, estos son los trabajos que se están desarrollando. Esperemos que más adelante, pues ya no ocurran estas problemáticas que afectan al tránsito de la ciudad y que por fin puedan, bueno, presentar. Vamos a ver si, si conversamos un rato con el director de, de Obras Públicas del municipio de Quevedo, que está por acá. Justamente que lo tenemos por acá, el director de Obras Públicas, para que nos comente lo, el trabajo que se está desarrollando aquí en el Paso Deprimido. Buen día, director. Coméntenos el trabajo que se está desarrollando. Ya aquí en el Paso Deprimido, bueno, hemos detectado porque, a ver, mecánicamente los vehículos vienen y a lo que llega. Hay un golpe más directo al, al pavimento, ¿no? Entonces, eso se ha detectado que esta parte nos ha venido fallando, ¿no? Entonces, hemos optado por mejorar la estructura del pavimento, debajo de de, de del asfalto, o sea, la base, inclusive mezclándola con una base de cemento. Para el cemento que estamos a, a mezclar aquí, estamos a mezclar el lastre con cemento. Eso lo ponemos como base y de ahí ya lo compactamos, compactamos con cierta hidratación y eso ya se forma casi un, como que se olvida rígido, ¿no? Para después ya hacer la, la, la parte de la carpeta falda. ¿Esto era o lo que originaba que también se produzcan algunos baches aquí en el Paso de O sea, lo que le, le, le mencionaba, justo estamos en una, una parte de transición que genera la parte de, de, de este... De golpe, directo casi, al, a la capa fáltica que ha generado que la estructura nos haya fallado y la vamos a reponer de mejor forma. ¿Y a qué tiempo van a durar los trabajos directos? Esto hoy día, a la hora que sea, dejamos asfaltado. Este Tal mañana? vez sea de la tarde, siete de la noche. Bueno, pero igual mañana podrían ya circular o todavía? No, más luego ya este, se deja secar un poquito la falta y ya pueden circular. Bueno, entonces el que se en baches constantemente, ¿a qué se debe en este caso? A ese mismo tema, porque más adelante también Cultural, se han registrado algunos... Acá tenemos también un nivel freático muy alto que también estamos reparando de esa misma forma, porque, bueno, nos hemos este, encontrado con hojas de agua y se le está dando el drenaje adecuado para poder soltar y ya no nos pase esto de acá. Pero acá es algo menor, esto, esto de acá era un poco mayor. Que ¿Ya no se van a volver a originar estos problemas acá? El... No. Porque este mismo, este mismo este forma de trabajar los hemos hecho acá en la Avenida Quito mismo, los hemos hecho en la parte de la, de la Jaime Roldor por la altura del Comedor de Comedor Barcelona cuando Bulsa Cabón. También le pusimos una mezcla de lastre cemento y nos dio buen resultado. Bueno, director, muchas gracias. ¿Alguna otra información adicional de pronto a los conductores a quienes por este Bueno, veamos la parte, realmente hubo un cambio más. Esto yo lo, lo considero algo menor porque la estructura principal, la superestructura está funcionando y la forma de fluidez que se le daba al tránsito en, en este sitio es demasiado óptima por lo que antes había que hacer semáforos, la gente para, de la avenida Quito, la vuelta Andrade había que hacer casi un via cruce o, o arriesgándose a cruzar la vía. Entonces esto de aquí yo lo, lo considero como algo menor pero para el funcionamiento de la superestructura que el drenaje de la estructura, de, que no ha habido ninguna nación porque tenemos una tubería 80 hasta, el, hasta las laderas del río Quevedo. Y la parte funcional no ha tenido ningún inconveniente. Los muros de hormigón armado, todo, o sea, aquí, bueno, en toda obra a veces pasan ciertas cosas así, que realmente conjurarlas y, y esto va a ser un momento nomás. Ya está más luego terminado y ahí ya no se va... ¿Cuánto le cuesta al municipio tomar esta reparación? O sea, realmente lo estamos haciendo por administración directa, no es por por este. por este ¿De es? parte del mismo departamento de Obras Públicas? Sí, de parte de Obras Públicas. Lo sirve la parte de, de lo que es este cemento, el viejo contratista está con la. Buscamos así la forma, ¿no? Porque no es que estamos contratando, porque si no, así nos costaría. Bueno, ahí está la información de parte del director de Obras Públicas del municipio. ...y bueno, se están tomando los correctivos que son necesarios... ...para mejorar el tránsito en esta, podemos decir, importante arteria vial... ...porque eh, el objetivo de, de esta obra pues era despejar, evacuar más rápido el tránsito... ...en este lugar que, que hay mucho congestionamiento. Y bueno, ahí están amigos la información, tomar la precaución... Este, ...el paso va a estar cerrado, la salida al centro pues no va a estar aperturada... Esperemos que ya esta noche, pues dentro de unas horas, ya esté todo habilitado y bueno, vuelva a funcionar. Y esperemos también que más adelante pues no ocurran estas problemáticas. Vemos a grandes baches en algunos tramos de aquí de la vía. Así que esperemos que ya no vuelvan a ocurrir y obviamente que, que las autoridades pues tomen las cartas en el asunto inmediatamente. Es la información amigos, gracias. Invitamos a compartir y a seguirnos en nuestras redes sociales.